le contaron tenemos un proyecto veremos el progreso para tu gente y tu pueblo pocas palabras acabaremos con tus años Estábamos, nos quedamos a la guardia nocturna en el campamento en defensa del territorio, en el kilómetro 16 de Chisco, carretera a, a Cautlan. A eso de las 7 de la mañana llegaron unos trabajadores de Tradeco que empezaron a... Amenazar este, con queriendo entrar al territorio. Más tarde, como a las nueve, nueve y media, llegaron granaderos, llegaron militares, patrullas federales. A eso de las diez, diez y cuarto, llegaron este, a donde estábamos haciendo frente, este, en el límite que les pusimos. Que les llegó, pues, empezaron a empujarnos, a jalonearnos. Empezaron los trancazos de parte de ellos provocaciones. Nosotros nos manteníamos callados, haciendo frente nada más. Lo único que exigíamos era un argumento sólido para que nos pudiéramos mover. Este, pues se nos fueron encima, éramos cuatro contra unos 30 granaderos. Nos dieron de golpes por todos lados. Me, dos de los, de los compañeros que estaban ahí me ayudaron con, a quitarme unos cuantos granaderos de encima, pero eran demasiados. Fuimos golpeados, el profesor, el profesor un compañero menor de edad, lo agarraron y lo estaban ahorcando, eh, nos golpean con toletes a mano, ellos nos superaban en, en, en número y llegaron de una manera arbitraria cuando la orden la dio la, la secretaria del subsecretario del gobierno del estado, no se vale. Más o menos como unos 100 tradecos, trabajadores, armados con palos y palas, ¿sí? también para hacer presión y respaldar a los ganaderos que nos empezaron a golpear. Y estuvimos haciendo resistencia hasta, hasta las 3 de la tarde, parando también la autopista y explicando cómo está el proyecto. Posteriormente, después decidió el pueblo dejar ahí ese lugar pacíficamente y venirnos aquí a la presidencia para dialogar con el presidente municipal. El presidente municipal lo alcanzamos antes de que saliera de sus labores y se tuvo un diálogo con él, en donde el presidente, él dio su palabra y no tan solo su palabra, sino también quedó por escrito en donde él se comprometía a parar la maquinaria. De hecho, ya acabo de hablar con ellos para que paren las máquinas, sí. De, de, de, que venía de la ciudad de México, ¿sí? o, este, a un congreso. Y de ahí ya estaba hablando a ellos que paren, si no querían que se puedan actividades que era la consultación de los pueblos de Tepoztlán, entonces eso es lo que no queríamos evitar sí, sí, a todos. Un desafío, alcalde, de la empresa y no, la ESETE a los pueblos de Tepoztlán. Así es, así es. ¿Cómo va a reaccionar usted, alcalde? Bueno, pues vamos a tener que decirles que pues paren las máquinas, no, hasta que no haya una solución definitiva, no, y, y un consenso con la población. ¿Usted va a mantenerse aquí? ¿O está sí, por sí, su sí. propia voluntad o está porque está, bueno, está retenido. Porque lo, estamos retenidos, pero no hay ningún problema. Si la y dice que estemos aquí, vamos a estar aquí. lo que ellos decían, nosotros estamos, ellos nos pusieron, nosotros estamos a lo que ellos decían. ¿Ya sí, los ¿no? apoyan. Así es. ¿Usted pediría entonces a de que sacara los antimotines? Así es, así estamos ya este, hablando con él. ¿Y qué dice él? Bueno, con el director de gobierno, ahorita está. Porque, porque es... debe dialogar es OTSC porque ella es la dueña del proyecto y de las vías de no, la ¡No da persona, la cara! Esto no puede pasar. O cualquier cosa que se comunica el presidente municipal con el gobernador. Hay que tomar nota de esto. ¿no? Sí, graben por favor eso. Tomen nota. Tomen El nota. presidente municipal no tiene autoridad si el señor gobernador no dice un sí. Solamente We're about yeah. ¿Por qué lo están deteniendo? ¿Por qué lo están deteniendo? ¿Por qué lo están deteniendo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Dónde se lo pueden llevar? ¿Qué hizo? ¿Dónde se lo pueden llevar? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué bueno, si hay alguna comisión de algún ilícito flagrancia, los elementos de la policía no pueden ser omisos ante algún ilícito que pudieran estar ¿Pero cometiendo. ¿Pero quién segura que no hubo un intento de detención a un joven? Nosotros tenemos la... que, como policía preventiva, no. ¿Y al tajudito todo? En este momento no tengo yo ningún reporte. Este día, hoy, este día, mandaba a la ecología a las 8 de la mañana para parar las máquinas, y si no lo hacía, a las 2 de la tarde personalmente el presidente municipal iba a acompañar a los comuneros y a los pobladores para detener esa maquinaria. Estamos esperando y de ahí la respuesta la tendrá el pueblo si es que nuevamente es una mentira como se ha venido manejando con las autoridades como siempre de costumbre, eh, dicen una cosa y actúan con otra. Eso, trataron a la fuerza de construir su imperio Trajeron maquinaria, sin respetar acuerdos Y hombres para árboles de sus ancestros Al ver lo que pasaba, el tejón junto a su gente